Hola amigas y amigos, mi nombre es Ana María Tillú, eh, soy cantante, músico, música, eh, y a través de este video eh, sumarme a una lista de compañeros músico artistas, los cuales estamos pidiendo y usando un poco nuestra imagen pública para pedir la liberación inmediata del compañero Felipe Durán, un compañero fotógrafo, quien estuvo en el sur en Hualmapu, eh, denunciando toda la represión hacia el pueblo mapuche, y por ello hoy día está detenido. Así que pedir a toda la gente que está mirando este video o que han estado mirando los videos de otros compañeros músicos la liberación porque este 2 de agosto él está en juicio divulgar, difundir entre todos nosotros, hacer una red solidaria en contra de este estado represor terrorista frente a cada uno que no solamente que es el pueblo mapuche sino que también a la gente que está solidarizando con el pueblo mapuche. Liberación inmediata Felipe Urán Arriba compañero, estamos muy atentos a lo que está sucediendo Y pedir a los que están mirando este video Tú, tú, tú, todos nosotros Apoyar, difundir, compartir eh, Eso Un abrazo grande a todos y a todos Salud Si tu tierra serán, si serán, serán vendidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Que los Hablemos por favor Ah, que